Hola de nuevo amigos del canal Hoy jugamos a un juego que se llama Romut Pero si le damos la vuelta pone Tumor No sé de qué va ¿Vamos a pasarlo? ¡A por él! Bueno, por lo visto hay cinco tareas Uno que destruya a todos de a todos ellos Yo destruí a todos ellos Estoy aquí, en donde estoy una especie de.. de pasillo, ¿no? Que no apuesta y no puedo hacer nada. Seguimos. A ver. Las puertas no se pueden abrir, ¿no? no se pueden coger, él, mira, te avisa cuando se puede abrir una puerta, lógicamente hacia nuestro hocico, para que nos empuje para atrás o nos deje bloqueados, como en otros juegos. Y aquí hay una silla. Esta no dice nada. Esta dice, él, nos empuja para atrás. Que era muy difícil ponerla que abriera para adelante. Uy, uy, uy, esto me suena un ciclo repetitivo. ¿Otra puerta? A ver, hemos abierto una puerta, hay otra, y se puerta aquí a latir como un corazón. Cosa más rara, ya algunas veces tienes que meterte dentro de la oscuridad y salir de un loop. Pulsa F, F es flashlight, la linterna, nuestra amiga, la linterna. este es un juego de terror psicológico nos alejamos y empieza a vez el ruido un ruido muy molesto hay como una especie de, de cajas de electricidad pero no sirven para nada Llevo la linterna y está todo lo oscuro ¿Qué? Qué tétrico, ¿eh? El ambiente Todo está en ruso ¡Coño! 1-0, ¿qué estoy haciendo? 1 de 5, perdón. Hay que matar 5 cosas de estas. Bueno, pues vamos. ¿Hay que darle a la E otra vez o no? Este está cascado. O cogido, no sé qué es lo que es. La F la quitamos y aparecemos en otro sitio. Hostia, habrá que cargarse aquí lo que sea y darle a la F otra vez. Dios, esto está lleno de pilares. Yo que soy geólogo, esto no tiene ningún sentido. O sea, por mucho peso que tenga una estructura, tantos pilares que no dejan ni zona habitable. Por aquí se oye algo. Pero ¿dónde? Ya no se puede pasar. Ya, la voz es desagradable. Se oye por la derecha. para luego por los dos lados no sé dónde voy está claro que esto es un laberinto y ya me he perdido por aquí se oye otra vez el bicharraco cada vez más fuerte aquí vale, apagamos la luz no, esto no tiene sentido decía vale, vamos al tercer tiene sensación de ser como una especie de de otro ¡Ustra! ostras ¡Ey! No, sin embargo los he a eso... Están como sufriendo. No lo he visto, pero me lo he cargado. Bueno, la F. Aparecemos en otro sitio que se ve. Como una sombra, se ha visto. Y esto parece parece como una fábrica o, o algo así estamos girando la E hasta cuándo Vale, 4 de 5. No quiero hacerlo, pero. La F. Y aparecemos en el último lugar. ¡Joder, gran puta! dio un susto, digo, terror, terror psicológico, me ha pegado un susto. ¡Qué cabrón! Un juego que te va distrayendo y luego te, te pega un susto, pero. ¡Yo! ¿Eh? Ya estoy, ya hasta que no sé ni... A ver, por aquí está el suelo. ¿Esto ¿Qué es ¿Templo chino? ¿Qué coño es esto? Una tumba, 1879 y 1921. Sí. si vemos al cadáver no, es como un águila no, no hemos visto una tumba y volvemos otra vez a este sitio pero estamos encerrados um. la fecha y, y le damos a la F. Ahora vemos ahí una luz al fondo. La verdad que juega rarísimo. Yo voy hacia, hacia la luz Caroline ve hacia la luz Una habitación Es como el pasillo de lo primero Mira, aquí está el otro. Cinco de cinco. Ya no funciona la F. Tumor. Serían tumores. Se ve como una luz. Unos pajarillos, si sí, hemos salido, no comprendió el juego, pero me ha gustado. Vamos, yo a este juego le pondría un 7 o un 8, está muy bien, muy bien, un 7 y medio, un 7 y medio, me ha gustado. No sé de qué va la historia, pero hay que cargarse a cinco tumores, pero son tumores y lo que hace es liberarlo de su pena. O sea que el juego está muy bien, pues nada. Este es otro juego de los que hay, espero verle pronto por el canal, así que chao y hasta la próxima.